Tres movimientos básicos de la herramienta son los que distinguen a los códigos G y Ms. ¿Cuáles son estos movimientos? El G00 que es un movimiento rápido, el G01 que es un movimiento de avance lineal, el G02 y el G03 que tiene que ver con una interpolación circular o avances de arcos. ¿Cuál es la nomenclatura que sigue en cada uno de ellos? El G00 es un posicionamiento rápido, es decir, se mueve la herramienta de un punto a otro de manera rápida. Sí. Si eh, hacer ningún tipo de maquinado y la instrucción es muy clara en el ejemplo podemos poner G00 X 150 Y100 eh, 100, Z5 entonces quiere decir que se va a poner del punto inicial se va a mover 150 en X, 100 en Y y 5 en Z si ustedes ven aquí también hay un, otra instrucción que dice G00 entonces bajaría a estar pegado junto al herramiental Junto a la pieza de corte. La interpolación lineal nos exige una nomenclatura G01, las coordenadas y una F de velocidad de avance. Entonces tenemos G01, Z-2, velocidad de avance 100. Entonces quiere decir que de 0 baja a menos 2 y de ahí se desplaza 90. Ya no le dan la instrucción de la eh, velocidad de avance porque ya está dada una línea anterior y entonces se mueve hasta 90. Entonces, esta es la instrucción para un maquinado lineal. Ahora tenemos la instrucción para un código G G02, interpolación circular en sentido horario. Tenemos G02, y observa, X40, Y50, radio 20, entonces se va a mover a Y50 desde esta posición con un radio 20, y entonces está haciendo un maquinado eh, en sentido horario. Esta es la nomenclatura que podemos tener, X, Y, Z o las coordenadas I, J del radio donde está posicionado o el radio y eh, la velocidad de avance. Tenemos el G03 que es una interpolación circular en sentido antehorario con misma nomenclatura X, Y, Z, I, J, o R y F. Y hace el movimiento como ustedes lo ven en G03, X80, Y30 se mueve de eh, x eh, del X en la posición 2. A 80 y 30 con un radio de 40 porque le estamos dando I menos 5 y J 45. Entonces esto es en coordenadas relativas, ¿no? Menos 5. Entonces ahí podemos darnos cuenta de eh, nuestros movimientos rápidos. Espero que si te gustó este video y analicemos estos movimientos, eh, compartas una manita positiva y nos vemos en la próxima. Gracias.